Pero que rayos paso aquí, pensé que esto iba a ser seguro. Mejor voy a ver que no haya ningún herido. Pero que, no puede ser, mejor voy a investigar el laboratorio. Que rayos fue eso, mejor no me quedo aquí y voy a ver qué pasó. Espero que el accidente no haya sido grave. No, ¿pero qué hice? Parece que sí fue grave. ¡Guau, pero qué susto! Mejor voy rápido. Por lo menos los ascensores sirven. Al parecer fue más que grave, ahora hay extraterrestres. Abre la puerta, quiero salir de aquí rápido. Pero qué, tengo que pasar en el momento exacto, y el momento es ya allá. ¿Pero qué es eso? Mejor corro. Lo que faltaba, rayos láser, ahora tengo que pasar agachado. Pero qué bien, ya tengo un arma para defenderme. me voy por las escaleras, recuerden niños, en casos de emergencia usen las escaleras. Oye eres el policía que se tardó en abrir la puerta, mejor dejo que te maten para agarrar tu arma. Oye alienígena, te un par de balas. Ahora hay dos, creo que podré matarlos. ¡Wow! esos aliens rasguñan duro! Mejor voy a ver si me encuentro algo por aquí. sí, parece que tuve suerte. Pero que sonó así, creo que fue la puerta del baño, mejor dejo la curiosidad y voy a hacer lo que tengo que hacer. Qué raro que no me he encontrado un sobreviviente. ¡Wahahaha, hijo de tu alienígena! ¡Ahora muere! ¡Wahaha, qué susto! Pero Q un sobreviviente, espero que venga o mejor no. ¿Pero qué es eso? Mejor me voy despacio para que no me escuche. Como se abre esta puerta, o oh ya sé, se abre con ese botón de ahí. I refuse to go another step. Gracias. Excellent.